Y a empezar a mejorar otra vez la Uchigatana y la balustra El tipo este que estaba viendo no usaba la Uchigatana, sino que usaba una que es parecida a la Uchigatana, pero es más larga What? Sí, sí, es una Uchigatana, pero más larga Yo no... no se llama Nodachi, pero en los otros juegos la Uchigatana que era más larga se llamaba Nodachi En este juego se llama... Nagakiba. Es como la Uchigatana pero más larga, literalmente. Y hace un poco menos de daño, pero Entiendo que la mayoría de de, cenizien, de, de, de estas cenizas de guerra se consiguen matando a jefes de de catacumbas. Parece curioso es como tienen todo eso en común. En cambio, la, las armas legendarias no tienen nada en común porque a veces salen en jefe, a veces salen. Sí, no a veces están de... en cofres, no sé. No entiendo la verdad, eso no, no sé. No entiendo por qué son legendarias, la verdad. A ver cuánto desangrado, Yo tengo 85 de sangrado con Muchigatano ¿De la acumulación? Sí. La los hechizos de la Comunidad de la Los hechizos bestiales fundamental ¿Cuáles no son los hechizos...? ¿Cómo es? Ah, yo soy nivel 90, mirad. Tengo 55 de arcano que hijo de puta que soy A ver qué hechizo en puedo ¿no? WTF, estás re, está, está re loco sí. ¿35 tenés para todo lo otro? WTF yo tengo un 55 de arcano soy un hijo de puta a ver qué hechizos puedo usar wey puedo usar una banda de hechizos con estas estadístico gira o llama llama purifícame reduce los efectos de, acumul de, de acumulación de veneno, glutifacción roja aumenta el poder de ataque físico y afinidad con el fuego me uh, encanta el arma con emo fuego Wey, lo puedo usar ¿Puedo encantarme el arma? Ah, para. Encantamiento Ah, mira, me debería poner un poquitito de fe Dos de fe más Ya ¿Para me, qué? me fuerza. ¿Para qué? Aumenta el poder de ataque físico y la afinidad con el fuego no, aunque bueno, no sé Capaz que por el ataque físico merece la pena, pero no sé Encuentro la forma de usar el, los encantamientos, chup. ¿Cuáles encantamientos? Y, eh, es el... El de encantar el arma con... ¡Ah! Pero capaz porque está ensangrado mi arma, por eso no puedo usar Puede ser oh, qué es eso? Ver a fijar. Mm. Sería un poco XD, pero bueno lado más daño con la izquierda Ah, sí mira es porque estaba ensangrado mi ¿Tu arma sí lo único que sí le baja 45 a la hemorragia y teniendo tanto arcano no sé si me conviene